Pasa poderos soy Kiry y os traigo una nueva guía de Albion Online. Sí, ya sabéis que el juego se ha puesto muy de moda. Y la guía que os voy a traer os va a parecer muy suculenta. Y es cómo conseguir plata en el juego. Porque admitámoslo en un juego de MMORPG RPG. Si no sabemos la manera de conseguir oro, no entra la cosa mala. Y siempre queremos conseguir oro. Por eso os voy a enseñar cómo conseguir oro. Oro o no, plata, eh, lo que le interesa ¿Cómo conseguir, conseguir plata en alguien online? Hay dos maneras posibles Una es, haciendo dungeon Ya sabéis, el portalito este que hay en la en la ciudad Por ejemplo, este portal Haciendo eh, una expedición, que como se llama en realidad Una expedición O farmeando enemigos en el exterior Es decir, en los mapas Cuando nos movemos, pues... Hay enemigos y si los matamos pues nos dan plata, silver. Eh, como más plata se consigue dentro de las expediciones que por hacerlas ya nos dan plata. Podemos conseguir entre 2000 y 4000 dependiendo del grado de la expedición. Pero la manera y la más segura de conseguir plata es comercializando los materiales. Y cómo se hace eso es muy fácil. Yo ya os voy a mostrar aquí, allá dejé vendiendo, allá puse en, su, en la venta cosilla y mira he vendido, eh, no sé qué, aquí he ganado 1.058 aquí he ganado nada, porque he vendido nada más mineral, que cabrón, que me ha comprado más mineral. aquí he ganado 774 y aquí he ganado 2.920 bien aquí que vendió un hábito de erudito ¿Qué podemos vender en el market que no es plata todo todo que sea de tier 2 para arriba como ya sabéis nuestro inventario eh, va de tier 1 a tier 2, tier 3, tier 4, por ejemplo yo llevo un hacha de tier 3, una hoz de tier 4 y así sucesivamente Bien, eh, la manera bónica, sencilla y fácil de pillar plata es vendiendo materiales. Hay que farmear como un loco y craftear también como un loco. Porque ya sabéis también que para poder eh, subir nuestro árbol de habilidades hay que craftear, pues para poder pillar princes y seguir, pues eh, poder craftear cosas mejores. Bueno, ¿cómo se usa el mercado? Por cierto, gracias. No sé quién fue quien me lo terminó de explicar porque yo tuve un poco... Sabía usarlo, sabía que esta la mejor manera de ganar plata, pero no me acordaba muy bien cómo usar el mercado. Por eso, por eso gracias. Bien, eh, aquí tenemos el mercado, el market, que compra como yo de hecho compro aquí porque soy un vago para craftear y si me falta punto para poder craftear algo superior, pero puedo usarlo, vengo aquí y lo compro. Ya sabéis, tipo consumible Y buscar lo que queráis, ¿vale? Pero lo que queremos saber es cómo vendemos Bien, vamos a ir aquí A vender Y ya nos sale aquí Hay que tenerlo todo en todo recordarlo porque si como tengamos puesto Yo creo, vamos a hacer una prueba Que si le doy a comprar Y elijo artefacto y luego me voy a vender ¿Veis? Sigue puesto artefacto, por eso tenéis que dejarlo en todo Todo, ¿eh? Así, en todo Y ya os saldrá todo lo que hay en inventario. Bien, yo por aquí tengo, por ejemplo, cuatro caballas rayadas. Qué pescado. Pues va a darle a vender. Esto ocurre con todo lo que intentemos vender, ¿vale? Con todo lo que intentemos vender, nos va a salir esta opción. Bien, después de esto, vamos a elegir orden de venta. ¿Por qué? Porque si elegimos vender, nos vamos a vender sin poder eh, modificar, eh, digamos, el precio. Si le damos a orden de venta, ¿veis? Ya. Podemos jugar con el precio Aquí yo dice que la caballa rayada Al precio que está puesto Hay que entender esto, hay que entenderlo Al precio que está puesto Lo estamos vendiendo Un 368% Más caro que la media Así que tú estás vendiendo El precio De la caballa rayada Por unidad es de 11 de plata no, no, no, interesa La verdad, es una tontería porque no van a dar... A ver, que podemos ponerlo, sí. Mm. Ahora, por ejemplo, el bloque de caliza, que yo lo compré allá para craftear mi, mi casa. Que ya aplicaré en otro momento cómo se consigue. Vamos a darle a vender. Si veis, os dais cuenta tierno, ¿eh? A vender. Igual, igual, oro de venta. ¿Veis? Y dice que a 28 por unidad está un 11% más barato que la media. Pues vamos a jugar con la precios. Ahí están cuatro. ¿Qué podemos hacer? Yo recomiendo siempre poner un, un pelín más barato que la media. Vamos a la prueba. Vamos a irnos a mi... A mi warehouse. A mi almacén. Vamos a coger algún material que no use. Que no use. Bueno, lo uso todo, pero... Lo uso. Total, lo lo puedo craftear perfectamente. Y cogemos. Muchos diréis... ¿Plata para qué? Bueno, aparte de conseguir... Eh, ¿Para qué no vale la plata? Aparte de poder... Eh, comprar cosas, podemos comprarnos el premium. Recordar que el premium se puede comprar. Bueno, es por oro, pero creo que el oro se puede comprar aquí. ¿Dónde estaba aquí hay la clasificación? estaba el tema del oro? Aquí. Comprar oro por plata, ¿veis? ¿vale? Aquí podemos comprar el oro por plata. Pasa que esto va subiendo y va bajando. Podemos comprar el oro con dinero real o podemos comprar el oro con plata. Para que lo sepáis. Y ya sabéis que cada que. Un premium vale 2000 pico oro. Por eso eh, parece mentira, pero se puede conseguir un premium fácilmente. Bueno, ¿qué vamos a vender? Que veáis que se vende rápido. Mira. Mira el de estaño Tengo 2200. Tengo 204. Vamos a, a venderlo. Porque en total los pillo fácilmente. Y esto es túnica de ruido de obrero. ¿Cómo está? Durabilidad, no puedo venderla porque está, está dañado. Duranta. La Duranta, vamos a vender la Duranta, que he cogido más que atrás, Tampoco que me implique algo muy eso. Esto dura vida 99%, tampoco puedo venderlo porque está un poquito dañado. Y esto es Lino, que tengo pues un montón de Lino. Tengo 303, vamos a venderlo también, vamos. Llevo muchos pesos, claro, llevo todo esto. No pasa nada. Vamos a venderlo, va, el burrico va cargado. El burrico está ahora mismo acordando de todo de toda mi familia. Vale, pobre chivao. Le va a salir una hernia al, al burrico. Ya me he cargado. Vamos, el pobre chico. Encima a mí que me pesan los huevos, Vamos para allá. Perdón por la palabra huevos, Me pesa el culo. Lo dicho. Vamos aquí. Tenemos puesto todo. Vamos para abajo. Vamos a coger la duranta. Que tengo una más que pero Y mira, 275. Yo tengo puesto, perdón, orden de venta. Mirad, eh, a 400 está un 44% más alto que la media. pues Entonces sería un 200. ¿Ves? Más baratito. Pues vamos a ponerlo un 203. Así voy a dejarlo. Como podéis ver, no cobra una tasa. Pero la tasa tampoco es... Bien, eso por ahí. Vamos a vender ahora el lino. Que tengo 303. Vender orden de venta. Y vale 16 la unidad. Si lo consigo vender todo... Gano 4700. Vamos a dejarlo así, como está. Vale, a 16, es porque está un 12% más barato. Que queremos. Ahí, a 15. Venga, vamos a vender ahora. Eh, mineral de estaño, bloque de caliza porque más hace falta. Mineral de estaño, venga. Hora de venta. A 14 está un 18% más barato que la media. Vamos a poner un 15 también. Un 15. Y vender. Ahora mira. ¿Veis? Ya me ha saltado el icono de que tengo dos correos. Mira, 24 segundos y 48 segundos. Vamos a coger de 48 segundos. La plata se ha añadido a tu cuenta. Ya he vendido los 3 de Durante y he ganado 825. Vamos ya. Mira, ya he vendido los tres, los 303 de Lino y lo acabo de poner ¿eh? Y he ganado 4.545 y me han cobrado nada más que 90 de, de plata por la tasa. Vale. ¿Es efectivo o no es efectivo? Es efectivo. Por eso ya sabéis, si quería hacer oro, perdón, plata, con lo cual con la plata podéis comprar moneda de oro y con lo cual con la moneda de oro podéis comprar una cuenta premium, pues lo mejor es farmear. Eh, venía al mercado ver los precios y farmear eh, ítem de tier Dor para arriba ya puede ser ítem que hemos cogido de afuera o ítem manufacturados como pueden ser las telas pueden ser las la piel bueno las pieles ya que ya se han, se han manufacturado los bloques de, los tablones de madera manufacturados y la madera cuando la hemos manufacturada o eh, los bloques de piedra y demás es fácil hacer oro, eh, perdón, es que me confundo el oro con la plata. Ya me falta la esquina. Es fácil hacer eh, plata en en Online. Por eso es un juego que, que aparentemente es muy complicado. Una vez que sabemos la mecánica no está complicado, simplemente disfrutar de un buen MMORPG. Y hay que con los amigos. De recordar que tenemos un grupo en Discord llamado MMO hispano. Que cada día somos más y más. Ya estamos casi llegando a los 100 usuarios. Tenemos sala de... O lo muestro mejor. Que le eche. si tengo aquí el Discord. Vamos, yo lo muestro en ¿no? Ahí como que no queda cosa. Venga. Aquí se abre el Discord. Esto es mejor mostrarlo aquí en GAMI. Vamos, abre Discord. Discord, abre Discord. Discord. Discord, abre una puta vez. Abre Discord, abre. Aquí está. Mira, MMO Hispano, tenemos sala de power side de Black Desert, de Ion, de Tera, de Avion, Online, de Lineage, de Beyond Soul Y luego otro juego, por pues si queréis, no vais a estar de lo mismo Pues si queréis jugar, lo no que sé, vais a jugar, por ejemplo, al Apple Legend Pues aquí tenéis sala para quedar, aquí para comentar y quedar Ahora mismo somos casi 5 usuarios, veis, 63 más 5 más eso y vamos creciendo más y más cuando ya seamos más usuarios, pues Guti y yo que le hemos creado Guti, ya sabéis, eh, amiguete Guti, yo de otro, los otros youtubers. Hemos creado esto, pues haremos sorteillos de moneda de juego, ítem eh, en juego, o incluso propios juegos reales, juegos propios. Por eso uniros a mi hispano, os dejaré el enlace de discord en la descripción del vídeo. Y por aquí estaremos online todo el día Y sin más, como siempre digo Soy Killer y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por haber estado ahí Un fuerte like y comentar lo que haga falta Adiós Ahí no, ahí tampoco I